El Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Naucalpan, en el sótano del Siladín, donde más de 2.000 alumnos están recibiendo el certificado de su beca. La beca es entregada a alumnos con promedio de 8, ninguna materia reprobada y deben, y deben estar inscritos oficialmente en el plantel. Las letras que en este momento están recibiendo sus certificados son los apellidos con la inicial de la P a la V. Las letras posteriores recibirán sus certificados a partir de las 5 pm. Pero... No te preocupes, si tu letra ya pasó, no pierdes tu beca. Una vez que hayan pasado todos, podrás acudir por ella. Este año rompimos récord con 4,165 becas y si tú eres beneficiado, no la dejes perder, ya que esta te ayudará a solventar tus gastos prioritarios. ¿A poco tú no tienes deudas?